Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a la Casa del Tiempo de la UAM, a este evento que hemos titulado Agaritar el 5G, Tecnologías, Control y Resistencia. Eh, mi nombre es Antonio Isidión, soy profesor del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, donde tenemos un seminario sobre Tecnologías y Cultura Digital. Entonces, pues nos interesan mucho todos estos temas. Cuando recibimos la propuesta de organizar este evento, junto con el CITSAC, el Centro de Investigaciones sobre Tecnologías y Saberes Comunitarios, que a su vez está formado por la organización Redes, ACE y por Rizomática, eh, pues nos entusiasmó muchísimo y buscamos esta sede para que pudiera venir eh, no solamente la comunidad de Japón, sino gente de otros espacios, de otras organizaciones. Y bueno, pues entonces eh, quiero pues, dar la bienvenida a Esperamos muy enriquecedora y productiva. Y bueno, para comentarles un poco más sobre el programa del evento y para presentar a la conferencia con la que vamos a venir esta jornada, le voy a dar la palabra al doctor Carlos Baja. Pero antes, les pues, quiero dar un pequeño aviso de seguridad eh, en la que en zona sísmica, en la época sísmica. En caso de cualquier eventualidad, la sanidad, la defensa de la puerta de es por esa puerta que está cerrada, pero con un. que es el punto de encuentro de la zona segura ¿de acuerdo? entonces bueno, pues eh, que lo disfruten que lo aprovechen y le doy la palabra a Carlos Baja muchas gracias muchas gracias eh, muchas gracias, a... Muchas gracias a, a todos y todas por acompañarnos eh, estamos muy emocionados de tener este evento sobre todo porque pensamos que necesitamos reflexionar críticamente las tecnologías que estamos utilizando y las que vamos a utilizar en el futuro pensar las implicaciones sociales políticas que tienen este tipo de eh, cosas que nos invaden de repente que no sabemos cómo, cómo manejarlas de todo eh, nada más comentar un poco sobre el SITSAC el SITSAC, el Centro de Investigación en Tecnologías y Saberes Comunitarios eh, tiene el objetivo justo de eh, establecer un marco sobre la reflexión en torno a cierta línea de investigación que hemos definido es un proyecto creado por la Reza Segre y pero que involucra cada vez más organizaciones, no solo de México sino de otras partes del mundo que eh, trabajamos con comunidades indígenas comunidades rurales y eh, el uso de las tecnologías en estas, en estas comunidades eh, en la jornada tendremos una primera charla, la charla de, de Bloom, sobre las comunicaciones, eh, sobre una visión crítica, social y política de la tecnología 5G. A las 12 del día tendremos dos talleres simultáneos, uno sucederá acá abajo y otro de arriba, que este, van eh, a dar eh, Loreto Bravo, que es consultora internacional de seguridad digital y de derechos humanos, y Mayeli Sánchez de Técnica Rudas, es una organización que trabaja con, también con las tecnologías desde una perspectiva tecnológica y eh, pues críticas el de ellos. Eh, después tenemos un espacio para la comida y estará en el cuevas en charla sobre eh, la, el arte y las tecnologías, podemos eh, hacer eso. Y después de esa charla repetiremos ambos talleres. Para qué repetir ambos talleres, para que podamos tomar eh, los dos si así lo deseamos. Eh, ya, ya para terminar en el coche de calito para poder celebrar otra reflexión? reflexión. No podemos hacer nada, sí, sí. como ustedes decían. Pues... Bueno, eh, Peter es, eh, de Blum, que es el coordinador de la informática, es investigador del CETSAR y eh, la reflexión que, que nos trae tiene que ver mucho con la experiencia que ha tenido al estar en contacto con diversos foros y con nuestras eh, personas, organizaciones, etcétera, sobre la inclusión de esta nueva tecnología, pues no les quiero hacer ningún spoiler sobre lo que les va a contar, entonces eh, lo dejaré claro. Muchas gracias al departamento de la Universidad de la UA, muchas gracias a la casa de recibirnos y a ustedes por pues, estar con nosotros. Ah, mi cámara, Vicente, que nos va a acompañar como moderador. Bueno ¿Quieres eh. contarme esto? Hola Muy Buenos días Gracias por estarnos acompañando también muchas gracias a la Juan y al doctor Sirion por haber hecho todo lo posible para que pudiéramos, pudiéramos estar juntos aquí en este lugar tan bonito y también un agradecimiento a Carlos y al equipo de redes por el apoyo logístico, la convocatoria y eso. Eh, pues bien, vamos a tratar de desmenuzar hoy todo lo que es esto del 5G. Y eh, sí, más o menos, pues compartir con ustedes lo que yo he podido aprender en el camino en los últimos meses y años. Eh, como bien dijo Carlos, que estamos en diferentes foros y espacios como se discute eso. Eh, también con cierto entendimiento tecnológico sobre lo, lo, que, lo que se está haciendo. Pues yo creo que primero tenemos que entender que obviamente ya nos han empezado a llegar muchos mensajes de que viene el 5G, que ya viene. Y eso eh, es cierto, pero aquí en México tampoco es que nos va a llegar el 5G tan pronto. Eh, están diciendo que los primeros despliegues todavía van a faltar, 2021, 2022, eh, en escala 2023. ¿no? Entonces, tenemos un tiempo para prepararnos, para concientizarnos un poco sobre de qué se trata. Eh, entonces, tal vez podemos empezar con eh, un breve como resumen de qué es el 5G. Eh, el 5G realmente es una propuesta pues vamos a decir técnica, ¿no? es una propuesta que proviene de, del mundo de las telecomunicaciones eh, y es la quinta generación de las tecnologías móviles. Hemos hablado de 2G, hemos hablado de 3G, hemos hablado de 4G y ahora pues ya estamos con el, el 5G, la quinta generación. Estas generaciones son esencialmente una propuesta de la misma industria de las telecomunicaciones de reinventarse cada 10 años. Eh, todavía las redes de generaciones anteriores siguen existiendo En México todavía no se ha terminado de desplegar el 4G eh, Y recién ya estamos hablando de empezar con otra generación Sin que la última generación se haya terminado de, de llegar ¿no? la, la propuesta tecnológica tiene que, básicamente, como es una tecnología, lo que podemos decir, homologada o estandarizada, pues tiene que haber acuerdos sobre cómo se va a estandarizar esta tecnología, para que todos los operadores y las personas que desean fabricar equipos o desplegar redes, van sobre el mismo set, digamos, mismos instrucciones. Entonces, desde 2010 en adelante, se empezó ya a diseñar lo que es el 5G y decidir cuáles van a ser sus sus especificaciones y sus requerimientos, ¿no? Luego, todo ese paquete se tiene que discutir con la Unión Internacional de Telecomunicaciones para que se avala a nivel internacional. Eh, justamente, y empezando casi, más o menos en dos semanas, está la el cumbre mundial de las, de las telecomunicaciones, o de, de radio se llama, pero básicamente se tiene que ver con con la, el espectro y diferentes servicios que corren sobre el, el espectro y, y, y de la radiodifusión y telecomunicaciones. Entonces, en dos semanas hay el cumbre, que son como las olimpiadas de las telecomunicaciones a nivel internacional, en donde ya las especificaciones oficiales de 5G se van a publicar. Eso significa que de ahí ya está totalmente eh, terminado por decir algo y avalado lo que es 5G, lo que es y lo que no es. Luego, después de eso, pueden ir agregando cosas, y etcétera, Pero más o menos ya la definición está, está hecha. Eso en un contexto en que ya hay operadores que empezaron a desplegar redes de 5G. En Estados Unidos ya hay unas redes chiquititas, en Japón, en Corea. Entonces, el 5G, aunque no está terminado oficialmente, ya existe. Ya la tecnología ya existe, ya se ha empezado a desplegar. Entonces, vamos a empezar como... Conociendo eh, la propuesta técnica, porque de ahí podemos empezar ya luego a descifrar y entender hacia dónde va el 5G y por qué es bastante distinto a las generaciones anteriores. Entonces me voy a parar. Perdón. Perdón. Entonces vamos a aquí dibujar un triángulo. Eso es. El triángulo, que es vas a hacer una presentación sobre el 5 K, es lo que, que siempre te van a mostrar, es un triángulo, ¿no? Y el triángulo eh, tiene tres componentes importantes. En la parte encima del triángulo es lo que en español vamos ¿no? a llamar banda ancha mejorada. Banda ancha mejorada, ¿a qué se suena eso? ¿Qué es banda ancha primero? ¿Alguien es banda ancha? <risa> ¿David sabe qué es la banda ancha? ¿Qué es la banda ancha, Roland? Tenemos aquí un experto. La velocidad tasa de, de datos. ¿Pero qué es banda ancha? ¿A qué se refiere banda ancha? es la okay. ¿Es capacidad de transmisión. Claro. ¿Es? cómo accedes a la red de datos? ¿no? Ahora, mejorarla. eso es la parte importante del 5G. Entonces, eso es el componente del 5G más eh, parecido a lo que ya conocemos en las generaciones anteriores. De banda ancha móvil. Ahora estamos a banda ancha móvil. ¿no? Sí, para aclarar algo más todavía entonces el 4G eh, el 3G también el 4G ya es donde empezamos ya a tener un fuerte uso de datos de banda ancha móvil en donde desde tu teléfono puedes acceder a servicios de aplicaciones de internet y de otros servicios ¿no? de, de IP entonces la banda ancha mejorada en el, en el caso de 5G como ya dije es la parte más parecida a lo que ya conocemos y lo que propone es mucha más velocidad ¿no? o sea de, de ir de lo que es 4G ¿no? entonces 4G más o menos en un contexto muy ideal te va a dar 100 megabits por segundo ¿no? en México las veces más o menos te dan como 25 ¿no? más o menos, que es bastante con eso haces muchas cosas Puedes ver videos en 4K, puedes hacer casi todo lo, lo que necesites. La propuesta de 5K, propuesta de 5K es 1 gigabit por segundo. 1 gigabit por segundo son 1000 megabits por segundo. Uy, tengo alguien atrás. Ok, entonces estamos hablando de 10 veces más velocidad en tu teléfono o en tu dispositivo. La pregunta aquí que surge es, ¿para qué realmente vamos a estar ocupando tanto ancho de banda? ¿no? ¿Cuál es la capacidad de un ser humano de realmente usar esto? ¿O cuándo? ¿O para qué va a ser necesario? Entonces, la primera cosa del 5G es un gigabit por segundo. O sea, eso es lo que cada teléfono en teoría podría estar bajando y subiendo a la red. Esta parte lo vamos a dejar por un momento para llegar a otra parte. Que es una cosa que tiene un nombre, ahí, ¿no? Que es eh, lo que llaman así. Pero también con otra R. Todos esos son M, Mejorada, masivo, etc. ¿no? En inglés eso es eh, Massive Machine-to-Machine -machine Communications. ¿No? Machine to machine eh, suena muy chistoso en español, ¿no? Machín to machín, pero lo que quieren decir es máquina a máquina, ¿no? La comunicación de máquina a máquina, no entre hombres, pero de sí, máquina también. a máquina. También entramos, pero de máquina, a máquina. Eso qué es la propuesta ahí. La propuesta aquí es aumentar la capacidad de la red de, de dar conexiones a dispositivos entonces en el 4G eh, siendo la última generación actual eh, tú puedes conectar alrededor de 2 a 3 mil dispositivos por eh, kilómetro cuadrado, cuadrado. ¿Ah? eso es decir 2 o 3 mil, perdón, mil <risas> dispositivos Ahora estamos hablando de casi puros teléfonos, no Tus dispositivos móviles. No, ¿no? en, ¿okay? en el 5G están hablando de un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Ok, eso no es que cada quien va a estar cargando 40 teléfonos, porque eso sería muy extraño, pero sí... Eh, la, el concepto del de machine to machine lo que hace es que nos introduce nos presenta eh, el concepto del internet de las cosas lo que llamamos en inglés internet of Things, ¿no? un, un internet una red hecho principalmente de dispositivos eh, que son cosas en sí como la cámara con un chip adentro el micrófono, el teléfono el auto, el microondas la lavadora, lo que tú quieres, ¿no? tu, la leche que está en tu refri. Entonces, para que eso pueda existir, la red tiene que aguantar muchos más dispositivos en un, eh, como muy denso, de una manera muy densa. Entonces, esta propuesta es obviamente una escala mucho mayor de que la red va a poder permitir la conectividad de muchos más dispositivos. ¿Ok? ¿Han escuchado de Internet de las Cosas? ¿Alguien? Es un nombre bastante extraño, ¿no? Internet de las cosas. Pero literalmente la propuesta es que las cosas que antes no se conectaban, ahora, ahora sí se van a conectar, se van a volver inteligentes a través de su conectividad a la red. Y todo eso va a correr sobre la misma red 5G. Eso es la propuesta. Entonces, eso es el, el machine to machine masivo, ¿no? El, el, el permitir que se conectan más máquinas. Y últimamente eh, tienen acrónimos super largos en inglés, pero básicamente tiene que ver con latencia, con latencia y fiabilidad. ¿no? ¿No? ¿Eso qué significa? Aquí, en este último cuarto de triángulo, eh, las especificaciones o requerimientos de las redes 5G tienen que tener una latencia muy baja. El concepto de latencia es cuánto tiempo me toma que el paquete va de un lado a otro. La información transita de un lado a otro. No sé exactamente cómo lo van a lograr, pero están diciendo aquí que tiene que ser de un, como de un milisegundo a 10 milisegundos. Que cualquier cosa que se envía tiene que llegar a su destino en 10 milisegundos en las redes 4G eso varía mucho no, no, es, no es tanto parte de la es importante pero no es como tan parte de la estructura eh, tan fuerte entonces la latencia y la fiabilidad eso es que la red siempre tiene que estar funcionando que no solo va a llegar muy rápido mi paquete pero también sé que va a llegar cuál es como mi, mi nivel de confianza de que va a llegar la información que yo estoy mandando entonces aquí, similar a esto, podemos entender esa parte del triángulo como otra propuesta técnica eh, que va a posibilitar otros tipos de conectividad y otros tipos de servicios que todavía no son posibles con las redes actuales. Eh, por ejemplo, que vas a poder hacer una cirugía a distancia. Que va a haber un doctor ahí manipulando una máquina y a mil kilómetros, a través de una red 5G, va a haber un robot haciendo la cirugía. Eso tiene que ser en tiempo real y tiene que funcionar. Imagina, a la mitad de la cirugía se corta la conexión, o en la cirugía un comando que manda el cirujano al robot no llega, o llega fuera de orden. ¿No? Entonces, si es así, orden cortar, luego mover, y luego es mover y luego cortar, pues ya mandas al paciente. No, no o sea, a eso, a eso se va con esto. Entonces, la idea aquí es que se va a poder hacer muchos... Otros tipos de servicios, también todo lo que es este, autos, eh, autónomos, todos estos sistemas necesitan esa parte de la red que funcione muy bien. Llegan los paquetes súper rápido y siempre llegan y no hay fallos. ¿no? Entonces, contando estas tres cosas, nos damos una idea de qué es la propuesta del 5G. Sigue siendo una red de telecomunicaciones, se va a desplegar infraestructura, van a haber dispositivos que se conectan a eso. ¿no? Pero es como mucho, mucho mejor, entre comillas, de lo que ya tenemos. Eh, ¿Alguna pregunta hasta ahí, del 5G, en términos de su propuesta técnica? ¿Se entiende eso? Entonces, como imagina las redes que ya tenemos con esteroides, ¿no? mucho mejor, y que permiten que muchas más cosas se conecten. A partir de ahí es donde podemos ya empezar a entrar en otra discusión y otro análisis de, ok, ¿para qué? ¿Cómo se van a ir moviendo las cosas? ¿Por qué se está planteando eso? Si realmente nos va a ser útil, si no, etcétera ¿no? Eh, También es importante entender de dónde surge eso, ¿por qué se está planteando eso? Ya lo dije un poco, pero lo que tenemos que entender es que estas tecnologías están desarrolladas por diferentes entidades. Nosotros, como somos usuarios finales, normalmente conocemos, no es que conocemos, pero interactuamos con un operador de servicios. Eh, en el caso de México, tenemos diferentes operadores, como puede ser Telcel, como puede ser AT&T, como puede ser Telefónico o Movistar. ¿no? Ellos básicamente te venden un, un SIM, una tarjeta SIM, metes esto en tu, en tu teléfono y ya estás navegando, llamando y haciendo tus cosas pero atrás de estos operadores hay toda una industria de las telecomunicaciones eh, compuesto de muchos actores dentro de esos actores hay unos muy importantes y en mi lectura de lo que está pasando y lo que yo he observado que son los que están realmente promoviendo el 5G eh, porque los mismos operadores cuando empiezan a contemplar cómo voy a desplegar estas redes, cómo realmente voy a ir a instalar estas, estas redes y cómo voy a asegurar que le llegue a esas publicidades a los usuarios, están todavía eh, bastante, pues, ¿qué, ¿qué sería la palabra? Están un, poco, están un poco con miedo, están un poco preocupados de cómo realmente vamos a lograr que todo eso funcione. Porque la gente que diseña las tecnologías y que vende los aparatos y esto, es, estos ya hacen su trabajo y luego un operador tiene que poner... Eh, a funcionar todo eso y entonces esta gente que diseña los equipos y los que luego venden y diseñan los componentes que van dentro de esos equipos en otra vez son somos que están más fuertemente promoviendo el 5G entonces dentro de, de tu teléfono tienes obviamente un montón de cosas eh, un montón de placas y modems y, y, y chips, ¿no? procesadores y todo lo demás lo que lo que yo he visto es que las empresas que fabrican los microprocesadores, los modems y todo ya, nano chiquititos, chiquititos. Eh, hay empresas como Qualcomm, como Intel, como Broncom. Hay ciertos como empresas que no los, cono no los conocemos muy bien. Ellos fabrican los chips, ¿no? los microprocesadores y todos los componentes. Ellos ya lograron en sus laboratorios hacer todo eso. Entonces ellos dicen, ahora para que esta tecnología se puede masificar, vamos a ya introducir otra generación. Porque toca ya, porque ya pasaron 10 años de 4K y ahora nos toca otro Y eso es lo que técnicamente es posible. Entonces cuando vas a los foros donde se discute el 5G, son ellos que están fuertemente promoviendo eso. porque ¿Cuántos teléfonos inteligentes hay en el mundo? Puede ser, no sé, 5 o 6 mil millones de teléfonos inteligentes. Lo que están proponiendo es que todo ya luego se va a volver inteligente. Entonces, todo va a necesitar que Qualcomm, Qualcomm o Intel o estos, les vende un chip para que lo metan adentro de su lavadora, de su auto, de su vídeo por si se pierde. Entonces, es un mercado potencialmente gigante. No es tan grande cuando solamente cargamos uno o dos dispositivos. O sea, sí es grande, obviamente mil millones de dispositivos es muy grande, no es que no les va bien, les va muy bien. Pero para ellos, si logran que todo lo demás que antes no se conectaba también se conecta, eso significa que para ellos su mercado se amplió eh, factorialmente, ¿no? O sea, ya tienen mucho más mercado, porque de repente hay cosas que antes no se conectaban, que ahora sí, y que requieren entonces tener adentro componentes que antes no tenían. Y para que todo eso puede funcionar y dar un valor al usuario final, tienen que luego entonces tener un sistema que permite que todos estos dispositivos inteligentes interactúen y se conecten. ¿Se, ¿se entiende eso? Sí. Luego están lo que llaman los vendedores o los proveedores de los equipos. La gente que diseña y despliega las radiobases, no, no despliega, que vende las radiobases a, a las empresas, como los terceros. Entonces, una empresa cuando dice, yo quiero ir a desplegar una red 5G o 4G, van con un set muy pequeño de proveedores de equipos. Los conocemos. Los Huawei, los Nokia, los Ericsson, más o menos estos tres. ¿no? Antes había más, eh, hay dos que tres más, pero ya. En, en términos de 5G, estos son los tres fuertes Ellos también dicen, ah, qué bien. Si necesitamos conectar un millón de cosas por kilómetro cuadrado, yo voy a vender mucho más equipos. ¿Por qué? Porque no es posible con una sola radio base o una sola antenita se va a poder hacer todo eso. No es posible dentro de la física, ¿no? Lo cual significa que ahora que tenemos un modelo de despliegue de controles cada ciertos kilómetros, ahí vayan los techos de los edificios, otra vez. Eh, las propuestas de 5G hablan de que cada poste de luz va a contener un transmisor, una radio base de 5G entonces también multiplicaron ya su mercado entonces estos dos actores dentro de las industria de las telecomunicaciones están promoviendo fuertemente esta tecnología y para que puede suceder todo eso, como ya mencioné tienen que haber acuerdos ya a nivel internacional de esto, de cómo va a ser los requerimientos, las especificaciones técnicas. Y también eh, tenemos que, que contar con espectro radioeléctrico, sobre lo cual todo eso puede funcionar, que es otro tema muy importante. Todo eso es inalámbrico, todo eso es sin alambres que va a transmitirse por ciertas frecuencias. En México ahora estamos considerando 11 mil... 190 MHz de, de espectro para 5G. Eso es, el gobierno de México, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dijo, hemos identificado esa cantidad de espectro, y luego voy a desmenuzar un poco más este concepto, para servicios de 5G. Adriana, que estás aquí, perdón, ¿cuánto sabes, cuánto identificaron para 4G, más o menos? 400 o sea, MHz, tal vez. No más, exacto. ¿Más o menos? ¿Y eso juntando tal vez 2G, 3G y 4G? Entonces Hay unos entre 5, 3, 400. Vamos a decir que son 400. Uh -huh. Honestamente, para el ejemplo, da lo Si son 4, o 5, mil Eso, todos los generaciones anteriores están ocupando esta cantidad de espectro. 5G, la propuesta es que va a ocupar esa cantidad de espectro. ¿Sí? O sea, es un es muy grande, muy, muy, muy diferente. Por ejemplo, si pensamos en una eh, estación de radio FM, ¿alguien todavía escucha la radio en FM? Muy bien, ok, súper. ¿Cuál es el ancho del canal de una radio? ¿Cuánto espacio en el dial ocupa una frecuencia de radio? 200. Estamos, esto está medido en kilohertz, ¿no? Entonces, puedes tener una estación que es 100.1, luego tendrás otra estación que es 100.3, ¿no? Antes eran 400, pero ahora ya somos. Ese punto ya son los kilohertz, ¿no? Entonces, una estación de radio ocupa así una fracción minimísima, minimísima, minimísima de un megahertz, y luego estamos hablando aquí de 11,000 MHz. Entonces estamos hablando de una cantidad de espectro muy, muy, muy, muy importante. Eh, vamos a regresar a este tema, pero es importante entender que toda esa gran propuesta tecnológica también tiene implicaciones en la política pública y en la asignación de recursos que son bienes de toda la nación. O sea, son de, de ustedes todos los mexicanos. Esto es, eso es su espectro. ¿no? ¿Y en comparación con otros países... Es, es básicamente eso. Entonces hay una gran campa campaña a nivel internacional de que se da esta pelea. Y que mucho espectro que, que se utiliza para otros fines se pasa a 5G y que se abre una frontera en el espectro en lo que llaman las bandas milimétricas que son muy arriba del 24 GHz que también se utiliza lo que llaman las bandas milimétricas. Sí. O sea, el, el, el tema también es que México es, es como un antecedente, o sea, todo lo que pasa en México en términos de cómo se está legislando y cuánto espectro se asigna, es un poco lo que va influenciando a todos los países de Centroamérica. ¿no? Entonces, México es uno de los países donde... Primero se puede implementar el Sí, en, en, en la región, en América Latina, México y Brasil son los primeros países que van a hacer eso y que van a también poner la pauta para, para que se haga otra vez porque son los dos mercados más, grande. más grandes y lejos eh, de, todo, de toda la región. Vamos a regresar a este tema de espectro. Eh, ¿Alguna pregunta hasta aquí del okay. Voy a borrar... Oh. Bueno, acabamos de hablar del espectro. El espectro es un elemento necesario para que esos redes 5G puedan existir, ¿no? Entonces eso es lo que acabamos de hablar del espectro, ¿no? El espectro radioeléctrico otra vez son las frecuencias en donde van a operar estos servicios, que son muchos. En el caso del espectro, eh, ya, dije, ya dijimos que son 11,190 MHz, que es la propuesta del gobierno. Ahora están aceptando ahora comentarios y vamos a ver qué termina, pero va a ser bastante espectro. Y hay otro insumo a otro asunto necesario para el despliegue y vamos a ver cómo procede eso en México. Lo que está sucediendo a nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa, es que las localidades... Las, los gobiernos locales, los ciudadanos, están eh, empezando a tener dudas sobre eh, cómo se va realmente desplegar estas redes. Como yo acabo de decir, la propuesta es como cada poste de luz va a ser un, un transmisor. Y eso preocupa a las personas eh, de que vamos a estar convirtiendo infraestructura pasiva, lo que tiene otro fin, ya en en lo que llamamos infraestructura activa de telecomunicaciones en Estados Unidos por ejemplo hay pueblos ciudades que han dicho nosotros tenemos un proceso a través de lo cual un operador de red puede venir y solicitar acceso a diferentes bienes públicos para colgar sus equipos, techos, eh, parques, etc eh, como el 5G va a requerir tanto infraestructura de transmisión eh, los mismos operadores ya empezaron a tener un conflicto con las administraciones locales en cuanto a cuánto me vas a cobrar por cada radio base que voy a poner, dónde los voy a poner y dónde no, cómo los voy a interconectar y todo. Lo que eh, dictaminó eh, el, la versión del IFETEL de Estados Unidos que se llama el FCC es que las leyes locales ya no aplican. Que hay normas federales y lo que es tu ley local ya no sirve. Entonces, si tu, tu, tu administración o tu municipalidad, tu municipio cobra mil dólares por antena, ya no lo puedes hacer. Si tu municipio, municipio tarda tres meses en revisar la propuesta que te da el operador para la instalación de su red, tiene que ser eh, 90 días. Una serie de... Básicamente de, de normas que se están siendo eh, impuestos. impuestos desde arriba hacia las localidades, haciendo que las mismas personas ya no puedan decidir sobre cómo se va a desplazar esta infraestructura. Eso es muy preocupante eh, por la gran cantidad de infraestructura que eso va a implicar y por la gran cantidad de irradiación que eso puede provocar, que tiene muy preocupada a la gente. Eh, yo hablaba de, de todo ese espectro de que va a haber muchos más transmisores estamos hablando de cada 100 metros vamos a tener algo transmitiendo todo el tiempo y a mucha gente le preocupa eso eh, por ejemplo en Europa cada país decide cuál es la cantidad de irradiación emitida que puede haber en un, en un cuadrículo ¿no? y en ciertos países como Bélgica eh, los límites son, eh, digamos, por debajo de lo que es la propuesta de 5G. Eso es decir, en el 5G, por, por la propuesta técnica, dice, tenemos que tener tantos transmisores transmitiendo a tanta potencia, en, ta, en tal frecuencia. En Bélgica, si haces esto, ya estás eh, haciendo algo que va en contra de la norma bélgica, mientras en otro país no. Aquí en México, y uno de los talleres de hoy se trata un poco de eso, no hay una norma de eso No está siendo, desde hace mucho tiempo, no está siendo controlado por el gobierno, cuánta infraestructura puede haber, dónde, con qué potencia y todo lo demás. Y pues puede ser preocupante. Y por el tema que hablé de Estados Unidos, también acaban de lanzar la misma propuesta en Costa Rica. Lo mismo, una localidad, un municipio ya no puede poner una norma propia de estas cosas. Tiene que ser eh, el gobierno federal que diga que sí o que no, y entonces deja que el operador vaya, instale todo que ya estuvo. Y eso yo creo que lo que nos, nos puede decir, lo que nos puede enseñar, es que hay una gran eh, preocupación de que se instale el 5G. Y aquí es donde vamos a ya empezar a entrar más en la parte crítica de eso. ¿Por qué un gobierno, por qué una, una nación se va a preocupar a ese nivel de que se instalen las cosas? ¿Por qué se va a asignar tanto espectro a algo? O sea, ¿Por qué lo están viendo como tan importante eso? ¿Por qué están casi casi tomando las normas de antes y votándolos y reemplazándolos con normas nuevas para permitir que suceda eso? Porque estas normas eh, existen por algo, dan eh, la posibilidad de de que la gente local decide, ¿no? da como cierta cuestión en protección de salud. Y ahora eso se está como metiendo a un lado para asegurar que este 5G puede prosperar. Y eso es en donde nos tenemos que preocupar también nosotros como ciudadanos, como personas críticas, de tratar de entender de dónde viene eso y por qué. Eh, lo que hay que entender es que el 5G no es una propuesta de comunicación solamente de los seres humanos los, lo, las generaciones anteriores de comunicación o todo lo que podemos llamar la comunicación en general siempre ha sido una cosa entre personas puede haber sido mediatizado por un equipo o un sistema pero se trataba principalmente de que una persona se comunicaba a otras personas, o entre ellos, o... hablábamos siempre de la comunicación humana, ¿no? Y ahora lo que estamos hablando con el 5G es crear un sistema que permite todavía una comunicación humana ya mejorada, rapidísima y todo, pero que en el fondo la propuesta real es que es, una, es un sistema de comunicación entre humanos y máquinas, y entre máquinas a otras máquinas. Sí está claro eso? A lo que, a lo que nos referimos. Por ejemplo, eh, para tener un sistema o una sociedad donde andan los autos eh, autónomos, autónomos, ¿no? Requiere de una infraestructura que permite que estos autos se comunican entre ellos y que se comunican entre la infraestructura de la ciudad inteligente. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un auto que no tiene un chofer, este auto tiene que saber dónde están los demás autos. Tiene que saber dónde están los seres humanos, los perros, los niños, todo. Y tiene que como percibirlos con tecnología que ya existe, pero que no está perfecto para nada. Entonces, una manera de aumentar la seguridad de estos sistemas, para que no se vayan chocando todo con todo lo demás, es que va a haber un canal de comunicación entre los autos, de los autos con los semáforos, de la misma ruta con el auto, de los autos con los seres humanos. Estos ya todos existen, hay protocolos de lo que se llama comunicación, vehículo peatón, Eso existe, es una norma establecida, etc. ¿no? Hay vehículo a vehículo, hay vehículo a semáforo, hay etc. Entonces, eso lo que implica para nosotros como sociedad es una reconfiguración del espacio público muy importante. Por ejemplo, imagina yo tengo mi hija, ¿no? Obviamente, por estar chiquita no la dejo que suelte en la calle, ¿no? Por, porque más que nada me da miedo que la vaya a atropellar un auto. Ahora, o en un futuro, ella va a tener que tener un dispositivo probablemente que permite que la infraestructura esta la reconoce, entonces tú ya como ser humano, tu posibilidad de andar en la calle está condicionado o se condicionará a que tú ahora también participes en estas redes de comunicación, sí. si no te vas a correr un peligro muy grande o vas a estar ahí esperando en el crucero a que cambie el semáforo y no, va, no se va a cambiar porque va, no, no vas a ver que estás ahí, porque no le transmitiste la señal de que hoy estoy aquí, quiero cruzar la ¿no? Entonces pues esas son cosas como que podemos tomarlos como muy mínimos, pero donde podemos empezar a, a pensar en una reconfiguración del espacio público. Eh, pero del lado del, de la gente atrás de, de estas ideas, eso implica mucho dinero. Eso implica como eficientar cosas. Otra vez tomando el, el, el caso de los autos eh, autónomos, eh, pues tenemos aquí en, en la Ciudad de México un debate, va a haber otra vez un bloqueo de taxistas, ¿no? Mucho de eso alrededor de estas nuevas empresas de, transport, de, de transportación, ¿no? Los Ubers, los DVs, eso, y cómo eso está afectando a, al transporte en la ciudad. Estas empresas lo que buscan, y lo dicen públicamente, no es así un secreto, ni un complot, ni nada. Simplemente es parte de su plan de negocios. Eh, es decir, vamos a reemplazar todos los choferes con autos automatizados, autos autónomos. Es como parte de su plan de negocio. Eh, entonces, frente a eso, estamos mirándonos, ah, ok, a estas empresas, pues, se les hace muy interesante eso. ¿no? Esta propuesta de tener la red 5G ahí. Y que luego ya van a poder andar todos sus autos sin chofer, todo el rato, ¿no? Las mismas este, gobiernos a nivel de como industrias, manufacturación, hablan de la fábrica inteligente, ¿no? Entonces tenemos ciudades inteligentes, transporte inteligente, todo eso es dinero para alguien, ¿no? Significa dinero por eficientar, por abaratar o eliminar eh, labor humano, ¿no? y también por crear sistemas de recolección de datos que luego se pueden comercializar y eso es otro punto súper importante aquí cuando hablamos aquí en esta parte del triángulo del internet de las cosas el internet de las cosas otra vez, es un montón de dispositivos conectados, como ya habíamos dicho o sea, pueden ser muchas diferentes cosas todos ellos mandando datos por eso tienen que estar conectados tienen que Recibir una información y mandar esa información a algún lugar para que pueda ser procesado. ¿no? Y que luego de ahí provienen nuevos productos, mejoren los productos actuales, o simplemente vender los mismos datos en sí, como están. ¿no? Entonces, en la medida que va creciendo la capacidad de recolección de estos datos a través de tener miles y millones de dispositivos conectados, estamos abriendo otros mercados que antes no existían, o que existen ahora en forma embriónica, y la idea es masificarlos, estandarizarlos y pues tenerlos ya en todos lados. Eh, entonces, la, la idea de, de hoy es que después de esta charla, pues vamos a empezar a hablar bien de cuáles son las consecuencias posibles de eso. Hacia dónde nos puede llevar eso y qué podemos hacer frente a. ¿No? O sea, estas consecuencias, cómo los vamos a vivir nosotros. Porque en el fondo la misma infraestructura tiene sus propias características y sus propios problemas o, o lo que puede puede ser por la misma infraestructura y cómo se despliega y eso, pero en el fondo eh, el asunto de mayor preocupación o, de, o donde tenemos que realmente abordarnos más es para qué se van a usar estas redes, para qué y por qué se están siendo tan importantes. Yo he estado en conferencias donde se para el ministro de tal país y dice. Mi país va a ser el primero en implementar la tecnología 5G porque nos va a dar una ventaja económica sobre todos los demás eh, países de la región y por lo tanto va a llegar la inversión extranjera, ¿no? Y vamos a tener las fábricas inteligentes y cadenas de producción inteligentes en cualquier rubro, en agricultura, en manufactura, lo que tú quieres, ¿no? Entonces, se está peleando ese nivel entre países de quién va a ser el primero y quién va a hacer todo lo posible, quién va a eliminar las barreras, quién va a quitar las regulaciones, quién va a proveerles el espectro para que puede venir esta inversión y plantear el 5G en su sociedad. Y pocas veces estas personas, como trabajan en telecomunicaciones o en en, en comunicaciones dicen, mi objetivo como ministro de telecomunicaciones es hacer que lleguen 5G. Y todos los problemas que eso puede crear es problema de la Secretaría de, bueno, de Bienestar, de, de Trabajo, de Salud, etc. O de, los o de además no Además, definitivamente. Entonces, eso es en donde yo creo que hay que hacer un poco de énfasis porque... No sabemos en qué va a terminar eso, lo que sí sabemos y lo que es bastante claro es que están intentando fuertemente hacerlo, están ya creando consenso a nivel interno entre la misma industria, la industria con los gobiernos y ya están empezando a mandar estos mensajes al público, que es lo que tú hablaste ayer, que es muy importante, ya no hablan de 5G en México, o sea ya hay, hay publicidad, ¿no? de que ya viene, o ya está, o que vamos a ser los primeros en tenerlo, y que va a ser muy chingón y todo lo demás. Porque lo que nos está vendiendo es un modelo en donde no nos permite ver todas esas otras cosas que están pasando. Nos hablan otra vez de esta banda ancha mejorada, ¿no? Uh, vas a tener una súper velocidad. No, de hecho, viene ahora como la carrera del F1, ¿no? De, o sea, los que están ahí son, el infinitum es uno de los, los, tel, los Telmex. Porque es como, más ah, la velocidad, la supervelocidad, todo ese rollo de como más, más, más, más rápido, más esto. Y la pregunta es, a nivel nosotros, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Ellos hablan de una cosa que llaman hiperconectividad, ¿no? Como concepto. La hiperconectividad, que eso es la meta, ¿no? Como desarrollo, como meta de desarrollo en esta materia o de una sociedad moderna, es la hiperconectividad. Esa palabra hiper, que proviene del griego, ¿qué significa? Cuando tienes un, un, este, cuando tienes un niño hiperactivo, ¿qué significa que es hiperactivo? Muy ¡Máximo! Demasiado. ¡Claro! Muy alto. ¡Demasiado! Esa palabra significa en exceso, sobre, demasiado. Entonces, nos están vendiendo ya, y eso ya lo dicen todos, hiperconectividad, una sociedad hiperconectada y literalmente dentro de la definición de la palabra que están usando está este concepto sobreconectado, es too much, es demasiado. ¿Para qué? No está muy claro realmente cuál va a ser el beneficio de esto para la población. Al final de cuentas, hay ciertas cosas donde podemos decir, ah, pues posiblemente, y hay otras cosas donde tenemos que preocuparnos. Pero ya de por sí, cuando te empieza a decir, te voy a dar un sobredosis de conectividad, y tú vas a tener que comprarlo aunque no lo utilices, ya algo no anda bien desde cómo se está siendo planteado. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero eso, esos mensajes lo vemos como, ah, ya, porque ahora está medio lento y va a ser más rápido. ¿Pero qué puedes hacer en un teléfono celular con un gigabit por segundo? ¿Qué vas a hacer realmente con eso? ¿Qué, ¿Para qué te sirve? Y en eso ya nos damos cuenta que realmente el diseño de todo 5G, o sea, es un, es un componente y si te lo van a vender, y la única cosa que saben cobrar, y eso es otra cosa muy interesante para otra plática, de cómo se van a cobrar las conexiones de máquinas. ¿Quién los va a pagar? ¿Vas a pagarlo aparte o cómo va a ser? ¿Cuánto cuesta la Porque tú ahora con tu celular tienes tu plan. Y te da tantos datos y ese ¿Pero qué? ¿Vas a tener que pagar un plan para tu lavadora, tu refrigerador, tu tostador de No, no se sabe. La misma industria no se sabe cómo van a cobrar eso. Ni cómo van a pagar ni financiar lo que es tal vez donde <risa> vamos a ganar la batalla. Una pregunta. Eh, algunos dicen, eh, o sea, defensores de 5G... Que, bueno, cuando ya ven este análisis serio bueno, bueno, bueno, eh, tal vez tenga usted de punto, pero vamos a empezar entonces por las industrias 5G, para sí. revolucionar me invita las manos las uh -huh. las va a presentar digo, además de problemas de simple pero, eh, pero algunas personas que conocen ustedes, el señor dice, que tampoco creo parece que tampoco para las industrias es social. que mejor meten una fibra, o sea, si soy una planta manufacturera enorme, sí. meto una fibra y con eso mis robots. ¿Qué opinas? De sí, o sea, yo, es muy complementario eso. Lo que Mira, yo creo que el, el problema que tenemos es es todo eso del 5G puede tener sus aplicaciones y los tiene. La, el asunto que a mí me preocupa es todo se está vendiendo dentro de un paquete grande en donde no hay una, no se está separando qué es lo que son las redes que van a ser para empresas, para plantas, en donde no sé, la planta de Querétaro donde fabrican aviones o lo que sea, que pongan un 5G para esta planta, ok, pero no lo están vendiendo, eso es. 11,000 eh, MHz de espectro, todo va a 5G, que va a crear una sola red gigantesca, a lo cual todo el mundo, los barcos, el ejército, en Estados Unidos hay un tema muy grande, que el ejército dice, nosotros vamos a estar conectándonos a la misma red que los ciudadanos. Entonces, Y si esta red está construida por Huawei, por los chinos que son nuestros enemigos, o sea, es como, entonces hay muchas preocupaciones, pero eso es el asunto, el problema no es la tecnología per se, es cómo se está siendo planteando y cómo se va a desplegar, entonces la idea de los operadores y de todo este conjunto de actores es, vamos a desplegar redes para todos, y la realidad no es esa, porque no lo van a hacer, pero lo quieren vender al público como si fuera eso, y lo venden a los gobiernos como si fuera eso, entonces en vez de decir, el 5G nos sirve. Entonces, vamos a hacer inteligente las calles de esta manera. Pero eso va a ser una red suya. Y, o sea, porque lo que quieren hacer es integrar todo, todo, todo dentro de la misma red. Controlado por los mismos operadores. Y en donde el operador ahora es el operador de infraestructura crítica para todo el sistema sísmico, por ejemplo. Y además te venden tu banda ancha. Y además, entonces ahí es donde yo veo... Que es un poco problemático, que se plantea como un sistema, una red totalizadora en donde pues, ustedes no se preocupen, todo el mundo, conéctese aquí, vamos a hacer el slicing y todos esos rollos que están inventando, que sí, o sea, en el nivel técnico se puede. Pero eso me preocupa, de que nos quieren subir a todos a la misma cosa cuando en el fondo eh, tal vez necesitamos cosas muy distintas. Quería pasar a estos conceptos rápidos antes de terminar. Bueno, nosotros aquí estamos en, la, en, la, en el 4T, ¿no? la cuarta transformación. También aquí en, el, en el, el, el 5G es parte de un, un asunto que le llaman la cuarta revolución industrial, que es un poco lo que estamos hablando aquí. ¿Alguien ha escuchado este concepto de la cuarta revolución industrial? Que no es la cuarta T de México. Nosotros. ¿Sí? ¿Alguien sabe de qué se trata ese concepto? ¿O de dónde viene este concepto? ¿O quién lo sabe? Ok. La cuarta revolución industrial sale de un economista ligado al, al foro económico global, pues de ahí sale esta idea, que básicamente dice que ahora con la introducción de las redes y específicamente de estos tipos de redes y hay otros asuntos también, vamos a poder revolucionar eh, la sociedad a través de cómo se fabrican las cosas, cómo se consumen las cosas y todo lo demás. Eso también está diciendo, pues, es muy importante que tenemos estas redes de, de 5G para que puede proceder y, y a darse esta cuarta revolución industrial en donde pues, se transforma básicamente completamente todo. Cómo trabaja el ser humano, cómo vive el ser humano, cómo hacemos las cosas, cómo vendemos las cosas, cómo eh, manejamos, gestionamos los recursos naturales y todo lo demás. ¿No? Y dentro de eso, o oh, lo podemos ver que eso viene como de otro mundo, hablar de sistemas ciberfísicos. Eso es como otra manera, otra vertiente de, de hablar de estos redes 5G, en donde sí son distintos a las generaciones anteriores. ¿Han escuchado o pueden adivinar o más o menos entender que hablamos de un sistema ciberfísico? ¿Qué, ¿A qué suena? Pues tiene dos palabras. Es el físico, ¿qué será el físico? Pues el físico, ¿no? pues, las cosas que nos podemos tocar nosotros, el mundo. ¿no? Y el ciber, que ya ese, ese tipo de, de palabra ya no es tan común, ya no hablamos del ciberespacio tanto como antes, pero el ciber, pues lo, el mundo digitalizado. ¿no? Lo que se plantea con el 5G, y 5G no es la única propuesta, pero es la que tiene más dinero y más eh, marketing, es un sistema ciberfísico, en donde tú puedes hacer una conexión. Entre lo físico y lo digital. ¿no? Eh, hasta ahora nosotros interactuamos con el mundo digital. Bueno, eso es muy complejo. Pero básicamente interactuamos con el mundo digital conscientemente. En el sentido de que yo, o sea, yo tengo que agarrar mi teléfono, desbloquearlo y empezar a hacer cosas para entrar ya en este mundo digital. ¿Sí? Más o menos. Intencionalmente, ¿no? Intencionalmente, aunque también, pues ya que estamos todos adictos a esta chingadera, pues ya no están intencionalmente, pero físicamente hablando una separación entre yo y este mundo digital, sí, sí. ¿no? O sea, puedo desconectarme, puedo irme al bosque donde no hay una señal, puedo no estar conectado a este mundo ciberfísico, a este mundo ciber, ¿no? Sigo en el físico, en ¿no? el plano físico. Cada vez más obviamente hacemos más cosas en el mundo ciber, eh, viajamos, nosotros por ejemplo venimos aquí en un Uber, que digo, todo, toda la experiencia fue en el mundo físico, pero también tuvo su componente cibernético en que se estaba conectando y lo estaba siguiendo esto y me cobraba, o sea, ya, ya, ya estamos empezando a vivir en eso. La idea es, <coughs> se van a fortalecer estos sistemas. Y se va a empezar a borrar los límites entre el ciber y el físico, para que ya es una sola cosa. Entonces, para que pueda existir esto, necesitamos entonces, mejorar los sistemas para que se haga Y otra vez el 5G nos va a permitir hacer eso más allá de si queremos o no queremos pero en términos tecnológicos va a dar paso y pauta para que eso pueda entonces eso ya implicaría lo que ya está pasando cuando le das like en un facebook, o sea estás convirtiendo un sentimiento en un algoritmo en un dato entonces estás convirtiendo algo que es físico sí, eh. muy íntimo en, entre en otras una... cosas, definitivamente es parte de la, la pregunta aquí es ¿Cuál es el nivel de fricción en el sistema que hace o, o, o limita tu posibilidad de hacer esto? Y en términos de la gente que están promoviendo eso, es cómo bajo la fricción. Cuando hablo de fricción, literalmente hay fricción: o sea, yo tengo que agarrar algo, yo tengo que login en Facebook con un dispositivo, apretar un botón. Entonces, eso es muy torpe comparado con lo que se está Pero, por ejemplo, planteando. cuando ahora está muy en boca esto de introducir eh, chips a los animales, uh -huh. ¿no? a los animales domesticados, con el fin de poder generar toda una legislación también que acompaña a esa introducción del chip para que la gente se haga responsable de los animales que tiene bajo su custodia. Uh -huh. Entonces ahí ya la fricción se disminuye porque ya el animal tiene el chip dentro y está generando una serie de datos y eso permite a un estado eh, poder tener eh, está, un control. El Intel está muy en desacuerdo. Sí, ¿Qué? Eh, tener un control sobre cómo tú estás haciéndote o no responsable de un animal. Mismo. O sea, no sé. Eso tiene que ver con los chips. Sí, físicos? sí, sí, total. Eh... Ajá bueno, este, pero ahí lo que caemos ojalá no nada más fuera con el perro lo que estamos cayendo es que estamos entregando nuestra privacidad estamos entregando prácticamente todo lo que hacemos en la vida el día a día entonces aquí lo que para mí nos preocuparía es que en un dado ya de invadir la privacidad y la vida estamos en un aspecto que es un sector legal formal. Y no vamos a hablar de una legislación nacional, porque quién sabe dónde van a dar mis datos y quién tenga controlado mi teléfono, mi computadora, las cámaras de mi casa, el dispositivo para abrir la puerta, y entonces vamos a caer como lo que hoy en día dice, que yo quiero la en de cierta manera. Por eso, sí. los teléfonos, las llamadas telefónicas que todos hacemos quedan en alguna parte eh, grabadas y grabadas por muchos meses los cuales hasta la semana que fue llevada a cabo la comunicación, quedan registrado. Por eso que estamos hablando, estamos pensando en una situación que no tenemos idea dónde está la Secretaría de Trabajo, dónde está la Secretaría de Salud, ¿Perdad? y además dependencias formales que deben de repente están en Sí, y, y eso es el, para, para mí también porque llevo esta, esta, este tema a discusión. Lo que hemos visto son ya los antecedentes de esto. Ya, otra vez, ya vivimos en este mundo, ya se creó y se ha dejado ya por 10, 15 años sin casi casi ninguna regulación y ninguna, nada, sin política pública, nada. Entonces lo que a mí me preocupa es, se, hay un fuerte... Eh, intención de intensificar todo eso a un nivel muy, muy, muy profundo y lo que no hemos visto hasta ahora es una respuesta ciudadana o de política pública que enfrenta eso, de cómo vamos a, cómo queremos vivir como sociedad, cómo vamos a convivir con esto, de que se va a hacer, se va a hacer, porque es un rollo, porque ya vivimos en un sistema neoliberal, si tú vienes con la lana, tú haces lo que quieres, básicamente por decir algo, y entonces nos toca a nosotros, al gobierno, a nuestro estado, de decir, ok, sí, pero esas son las reglas, y todavía esas reglas no existen, y cada vez más vamos a seguir metiendo más y más cosas a algo que es ya bastante caótico. Por ejemplo, la, la, los dispositivos de Internet de las cosas que ya existen en el mundo, una gran mayoría de estos han sido reclutados a lo que llaman un botnet, a botnets. No sé si se han escuchado un botnet. Por ejemplo, todo ese rollo de poner cámaras en todos lados. Cada uno casi, casi lo está haciendo. Ya no los temas de seguridad pública, ya cada ciudadano dice, yo voy a poner mis cámaras. ¿Por qué? Porque por las políticas y por las realidades, hay delincuencia, porque la gente no tiene de dónde comer y entonces, sí, si sí, hay un rollo de delincuencia real. Pero nuestra respuesta a eso es, ok, voy a poner unas cámaras. Entonces te vas en línea, Amazon, México, no sé qué, y compras una cámara de China que viene con un, con un contraseña en default abc B, 1, 2, 3, 4. Esta cosa lo conectas a tu casa y a la red de tu casa. Y luego hay un buscador, hay un Google, pero para buscar dispositivos. Dicen, ah, hemos encontrado este dispositivo. Millones, son millones y millones de dispositivos. De que nadie le cambió la contraseña. O sea, un dispositivo, una cámara conectado al Internet. Las cámaras de vigilancia antes no se conectaban a internet. Había como un man ahí mirándolos, medio así, durmiendo con sus donas y su café. ¿no? Ahora ya lo puedes decir, ah, ya puedo ver la puerta de mi casa desde mi celular. Ya alguien toca el timbre, me suena el teléfono, yo estoy en, en Bali, ¿no? Donde, donde fuera, yo puedo contestar como si yo estuviera dentro de la casa. Fantástico, maravilloso. El problema es que todos esos... Es, <ríe> Dispositivos están hechos en un lugar donde les vale un cacahuate la seguridad digital y la privacidad. Entonces, estos dispositivos se reclutan por una cosa que se llama un botnet, que es básicamente unos malitos que van juntando todos esos millones de dispositivos, hackeándolos y apuntándolos hacia un sitio web que no les gusta, hacia una infraestructura crítica. Etc. Entonces, hay momentos que pasa, no sé cuándo es la última vez que pasó, que hubo eh, un ataque a básicamente unos puntos de intercambio de tráfico en Estados Unidos, de que les llegó así 3 terabits por segundo, un ataque lo que llaman DDoS, que millones y millones y millones de dispositivos, todos dijeron voy a pedir, voy a hacerle un ping a este sitio al mismo tiempo. ...colapsaron el internet toda la costa este de Estados Unidos. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el man está ahí haciendo su cirugía? ¿O ¿Qué va a pasar cuando los coches ya están andando... ...y el mismo coche ya fue hackeado para atacar al mismo sistema de infraestructura... ...que permite que funcione? Entonces, también, en este sentido, también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahora que van a haber muchísimos más dispositivos... No van a pasar por un proceso de certificación, nadie les va a hacer una auditoría de seguridad, y eso también es un tema de regulación. El país dice: ¿Sabes qué? Tú no puedes importar estos equipos acá porque nos van a crear una caos, una inestabilidad en nuestro mundo ciber, conectando cada vez más y más y más de esos dispositivos con cero seguridad. Entonces, bueno, nos hemos desvirtuado un poco, pero eso es otro tema. Sí, sí bueno. Eh, a propósito del tema de seguridad, eh, eh, y de lo de lo individual lo particular en general, eh, hace 10 años yo sufrí un, eh, una suplantación de persona muy agresiva, o sea, fueron, eh, por parte de un mismo director eh, de una institución bancaria, en el momento de tramitar una tarjeta selectiva, así, premio, eh, eh, estoy seguro y no he podido ilustrarlo para empezar que las noticias exactas. Eh, en este ataque, el mismo funcionario bancario generó como ocho tarjetas de crédito de otras instituciones, eh, eh, créditos eh, ah, de nómina, de nómina, cambió los datos de mis cuentas de cheques, domicilios, todo lo que lo pudieron cambiar no nada más en un en nacional de instituciones y demás. Eh, Contraté un servicio que se llama Lereta Buró en este momento que me, me sugirieron que la verdad es que me ha funcionado muy bien, porque después de ese ataque, eh, hace 10 años, he sufrido, no sé, actualmente en este momento tengo varias eh, pronaciones de tarjeta este, y reclamaciones que todas salieron de ahora, entonces, eh, mi pregunta tiene que ver con el tema de seguridad de lo individual y de la ciberseguridad y qué va a ocurrir en este momento. La, la verdad es que si no fuera por este por ese servicio, que me cuesta 200, 200 pesos al año, eh, me ha avisado en los últimos 10 años de tres intentos de suplantación de personas. Actualmente en Santander me abrieron una cuenta y la cuenta aparece en mi nombre, pero tienen no los homicidios y no los han podido modificar, otros datos ya o sea, quiero comentar para alertar que esto ni siquiera es del 2020, Estamos hablando de casi 10 años, uh -huh. en 2009 y antes sí. y no fue el único que otro, también que tuvo este mecanismo de suplantación de personas esto lo veíamos en películas de ciencia ficción también hace 20 años, pero mi pregunta es, ¿qué va a ocurrir en esta de un recurso con el esto, individual fue de la alerta buró, pero ¿qué pasa con el tema de ciberseguridad? Esto que en un caso muy individual, muy particular, muy personal, pero en otro tipo de mecanismos. Eh, sí, bueno, lamento que te haya pasado eso, yo creo que a todos nos han la tarjeta de suplantación de identidad, está, está muy fuerte. Eh, bueno, tenemos dos expertas en su vida digital acá que, que tal vez. Podrían hablar de eso, pero no sé. O sea, yo creo que el punto, y que lo que estaba tratando de decir antes es el siguiente. En la medida en que o sea, hacemos esta conexión entre el físico, en ese caso tu identidad, tú eres un ser humano, y luego el Estado te da cierta identidad frente a, y luego de ahí ya se les prende un montón de cosas. Vamos a tener menos control, yo siento, de esto, porque se va a ir aumentando. Entonces, eh, tu posibilidad de saber o controlar tu huella o tu presencia cada vez se está como diluyendo en la medida que se van conectando más cosas eh, y es muy, es muy interesante eso de que de un lado te pueden hacer una ¿cómo es, suplantación ¿cómo sí. suplantar tu identidad y al mismo tiempo saber mejor de ti como nunca antes. Esa es la parte en donde yo le veo muy interesante. Entonces, tú estás en términos de tu identidad frente a, estás más vulnerable cada vez, pero al mismo tiempo, en la medida que se va recolectando más y más datos personales tuyos, saben perfectamente quién eres, dónde estás, qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, al mismo tiempo que te pueden estar robando la identidad, te conocen mejor que tu esposa, por decir sí, algo Ajá, sabes mejor qué es lo que tú vas a hacer. Eso es en donde yo lo veo muy, como más filosóficamente hablando, donde está muy interesante y en donde también nosotros mismos tendríamos que tratar de desmenuzar esta cuestión. Porque en la medida de que... Hay, pues hay tantas, no sé, ¿alguien tiene una impresora en su oficina que se conecta a la red? Eso es así de hace mil años. Bueno, también todos nos acordamos cuando así. Casi imposible, tenéis que tener un doctorado en Ciencias de la Comunicación para conectarlo. Luego sucede que alguien envía una página de otra oficina y termina imprimiendo eso. Entonces, el, el nivel del, del daño que te van a poder hacer, ya no es porque van a imprimir algo en tu impresora Ya puede ser que van a comprar cosas, o sea, va a poder desprenderse todo el mundo ahí de otras cosas que te puedan hacer ya habiendo robado tu tu identidad que son muy preocupantes entonces en la medida que vamos eh, cambiando las redes humanos de, de, de, de, básicamente de confianza entre seres humanos a un mundo digital también eh, se, se, se vulnera nuestra posibilidad de, de seguir ejerciendo control de eso porque simplemente se expropia se, se extrae mucha información y llega a otros, otros lados en donde ya de ahí ni podemos saber. Entonces, en este caso fue porque un actor, una persona hizo algo que no debe haber hecho. Pero lo que hemos visto en Estados Unidos y acá también es eh, filtraciones masivas de datos personales. O sea, el, el buro de, de rating, de crédito, más grande de Estados Unidos, le hackearon la cuenta y robaron las cuentas de 150 millones de personas en Estados Unidos. Y eso pasa en donde sea. Siempre, Facebook. Facebook, luego ahí pierde tus datos como, es, como si eso fuera su, su negocio. No, todo ese mundo digital no es seguro. Punto. Entonces en la medida que vamos entregando más y más y más asuntos a esto, vamos aumentando ese peligro. Y yo dudo personalmente que se vaya a... ¿Cómo lo puedo decir? Yo lo veo muy difícil que ese tema se va a resolver muy pronto. ¿Por qué? Porque en la medida que el software, los programas de orden, los ordenadores van cada vez teniendo más y más responsabilidad en el mundo eh, si todos estos tuvieran que pasar por el mismo proceso de por ejemplo los sistemas de control en los aviones sería muy muy caro hacerlo entonces no hay la voluntad de hacer las inversiones necesarias en que realmente fuera seguro de que se puede, se puede pero de que se va a hacer, no se va a hacer y eso es muy preocupante en donde yo creo que tenemos que decir ok, a ver, oja, ojo esa cosa del software siempre tiene vulnerabilidades. Y al menos que pase por un proceso súper, súper, súper intenso, lo va a tener. Y la fábrica china que te vende tu cámara de seguridad no va a hacer esto. ¿Por qué? Porque luego te tendría que vender la cámara en 10 veces lo que cuesta ahora. Y alguien no lo va a hacer. Y como si no hay una regulación que dice cualquier dispositivo conectado tiene que pasar por esta norma, eso no existe. En el mundo no existe eso. No hay ninguna sola norma que dice si tu dispositivo se va a conectar a una red pública de telecomunicaciones tiene que cumplir con estos estándares. No existe eso. Lo que existe, por ejemplo, en tu celular es del uso del espectro. Eso sí. Tiene que transmitir y tiene que ir a una fábrica, un laboratorio, todo, cada celular, no, o sea, cada modelo de celular para su homologación y testeo de eso. Pero el software que pone aquí, no. Tú tienes que confiar plenamente en el wey o en la empresa que lo hizo. Y muchas veces no lo hacen, no es que no lo hacen bien, intentan, a veces intentan, pero a pesar de tratar de hacerlo bien, hay tantas vulnerabilidades. Y como es cada vez más importante, hay tanta gente tratando de ver cómo voy a vulnerar este sistema. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya entregamos más y más y más en que, si, sí, por ejemplo tienes el app de tu banco en tu teléfono pues te vulnera eh, en que todo el sistema de transporte público se entrega a un sistema digitalizado, se vulnera ¿No? se eficiente pero se vulnera, entonces esa eficiencia luego se pierde en los hackeos en las interrupciones de servicio en el caos que se puede ir creando esa parte sí me preocupa mucho y el 5G que propone conectar Miles y millones y millones y millones. Están hablando de 20 mil millones de dispositivos para el 2020, creo. 20 mil millones de dispositivos conectados. Y que las curvas de crecimiento son así como... ¡pum! Entonces para 2030 son así cientos de miles de millones de dispositivos conectados. 99% de ellos sin ningún criterio de seguridad. Ya. Entonces es como... ¿no? preocupante. Sí, no, yo, a mí me preocupa, por ejemplo, este tema de los, de los datos biométricos, por ejemplo. ¿no? Ayer conversaba con una compañera que me decía que ella viaja regularmente en estos autobuses ETN, en línea, y que ahora tiene una oferta que es, bueno, junta tus puntos, de que viajas tanto, para poder comprar, eh, junta puntos en Aeroméxico, en Club Crequera. Pero para eso te piden tu huella digital. Uno dice, bueno, ¿qué, qué ocurre? O sea, ¿cómo yo, usuaria, ciudadana, tengo la seguridad de que ETN como empresa va a guardar mi huella digital, un dato tan fundamental, o sea, tan, tan, tan propio, tan original en mi es que me va a garantizar que ese, esa base de datos, de huellas digitales, de todos los que vamos a ir por un tema aspiracional, porque quizás tengo cero posibilidades de viajar en avión, pero el solo hecho de querer viajar en avión, me da la, la oportunidad de poner mi, mi huella digital y en esos puntos, y resulta que el día de mañana, porque ahora además los teléfonos celulares se, se bloquean y se desbloquean con las huellas digitales, yo estoy enviando un dato biométrico a una empresa que no tengo la menor idea si sabe o no de seguridad digital, no tengo la menor idea dónde almacena esa base de datos, pero el día de mañana puede poner en vulnerabilidad justamente la aplicación del banco. ¿Por qué? Porque, la, porque mi huella digital a una que está por ahí eh, siendo posible de hackear, pero así con no todo, o sea, la, la, la, la retina del ojo, la, la huella digital, la voz. Ahora los celulares ya no te preguntan si, si quieres o no, simplemente registran tu voz y, y ya es la voz, es una, una manera eh, un dato biométrico. Entonces, esta cuestión de lo ciberfísico me parece que ya estamos en ese momento en que esa fricción de la que tú hablas ya está prácticamente desapareciendo. Sí, y en donde tenemos que ya pues anteceder un poco hacia dónde va eso. O sea, eso es el momento. Ya, ya pasó el momento, pero todavía, o sea, si, si lo vemos como una batalla, ¿no? yo creo que ta, se está abriendo otro frente. Y en este momento yo creo que tenemos que estar bien preparados para ver cómo vamos a actuar frente a eso. Para sacar provecho de estas cosas que van a pasar y minimizar las consecuencias negativas. No es como ponernos en una posición de que no, no, porque sí se va a hacer, de que se va a hacer, no se va a hacer. La cuestión es cuál va a ser nuestra capacidad de regular, de controlar, de asegurar de que la sociedad toma beneficio de eso y esté afectada eh, de manera negativa, pues menos, ¿no? ¿Quieres decir algo? Sí, la pregunta va justo en ese sentido. ¿Cuál sería la estrategia en esa batalla? Si no, no puedes no parece muy... Inteligente, es decir, vamos a oponernos a que no haya 5G, a que no haya Internet de las cosas, creo que sería una batalla probablemente perdida. Pero entonces, ¿cuáles son las batallas que valdría la pena dar para que este cambio fuera lo menos monopólico posible que hubiera? Cuando la batalla de esos 11.000 MHz, la mayor parte sea bienes comunes, la batalla es por regular cómo defender la privacidad cuáles serían, según tú, las estrategias más importantes para enfrentar esto, porque las consecuencias son enormes ¿Quieres contestar? No, no quiero agregar quiero eh, los la oscuridad, una, una oscuridad, la oscuridad. Eh, creo que uno de los temas pasó así rapidísimo, pero es, es importante es el tema del empleo si sí, la Organización Internacional del Trabajo tiene calculado, eh, eh, una vez más generalizados estos sistemas de inteligencia artificial, eh, que es para, para, el cinco, que es la plataforma para todos los sistemas de, de inteligencia artificial, se van a perder aproximadamente en el país que menos va a perder que es Inglaterra, por decir, es el 45% de los empleos. hasta lugares como África que, que, como países de África que se va el 80% claro, en estos países no hay mucho empleo tampoco, entonces de la afectación pero a los empleos existentes ¿no? sobre todo aquellos empleos que pueden ser reemplazados fácilmente como lo señalábamos en el caso de, de, de, de los choferes de transporte, de entrega, servicios de entrega todo eso, que hoy han, han sido un aliciente para el desempleo ¿no? mucha gente está <coughs> Ah, pues, eh, ya sea con la bicicleta entregando bueno todos se suelen entregar con drones todos ¿sí? ese es un problema bien grande imagínense ¿sí? que de repente nos quedamos ¿sí? el 40% de los empleos los cajeros del banco eh, eh, 4000 empleos por ejemplo se perdieron hace poquito en banco con toda su eh, con, con toda su ah, sí. y otro también interesante es este tema de que, de que se llamaba de la, de lo ciberfísico. o sea, ¿cómo también cómo se va a ir a convirtiendo o cambiando los parámetros para medir eh, las acciones y la responsabilidad civil hoy el parámetro, por ejemplo, para definir si un auto eh, inteligente chocó, digamos, o hizo daño a alguien, es si en la misma situación una persona hubiera podido evitarlo. Ese es el, el parámetro para decir responsabilidad o no. Al generalizarse la utilización de los autos inteligentes, lo que se está previendo en los estudios de la es que el parámetro sea si un auto Inteligente lo pudo haber tentado. ¿no? Entonces, uno de los problemas es que ya no vas a poder manejar, porque para poder manejar tu parámetro de responsabilidad va a ser el del inteligente, porque bajo ese esquema se va a estar manejando la mayoría de ellos, Entonces, la transformación que se viene, digamos que cuesta mucho. Imaginarla, pero si damos una vuelta al bar quiero mirar más. Déjenme tratar de, de contestar eh, la, la pregunta. ¿Cuál es la estrategia? Eh, bueno, no hay una sola estrategia y yo creo que también es una cuestión de sumar, de sumar. Eh, otra vez hago referencia, otra vez el lunes los taxistas van a Crear un caos en esta ciudad cerrando las vías como hicieron que la semana pasada. ¿no? Uh -huh. Precisamente por el tema de, de esto. De eso es como este sector de la sociedad está enfrentando directamente a, a esa realidad. <coughs> Podemos estar de acuerdo ¿no? en sus los de lo que fuera, pero básicamente es eso. Es un rollo de que ellos dicen: pues hay una ventaja desleal, esencialmente, por parte de estas empresas hacia nosotros. Eh, cuando digo sumar, es también ver cuál es la causa común con, con ellos. De decir, ok, yo también como ciudadano, yo no soy taxista, pero sí soy ciudadano, y me preocupa esto y eso, y cómo vamos sumando. No sé, o sea, no sé exactamente cómo se puede hacer eso. Eh, como consumidores, eso es primero. O sea, como ese es un sistema que nos quiere meter en un rollo de consumo, también lo tenemos que enfrentar como consumidores. Eso es desde las decisiones de qué cosas usar y qué cosas no usar, qué servicios usar y qué servicios no usar. Eh, o sea, un dato muy interesante, Uber pierde dinero, mucho dinero. O sea, no es un negocio factible. O sea, no es un negocio que gana dinero, es un negocio que pierde miles y millones de dólares cada año. Por ya cinco años. Es posible que ese negocio jamás, nunca logra... Funcionar como negocio. Ahí tiene gente que le inyectan plata y plata porque piensan que cuando ya destruimos, derrumbamos todo lo anterior ya vamos como la mafia, ¿no? O sea, el líder es una mafia. Vamos a destruir el mercado para ser el único de este nuevo mercado que se va creando. Entonces, ¿cuánto podemos resistir eso? Siendo gente directamente afectada, afectada como taxistas o siendo consumidor decir, no lo voy a usar, no lo voy a usar tanto. Eso ayuda, siempre ayuda. Eh, a temas de interés público como el espectro, justo como tú dijiste eh, tenemos por ejemplo eh, el, el IFETEL dijo, aquí es el paper aquí es no sé cuántas páginas de la justificación de por qué vamos a considerar estos 11,190 MHz de espectro para uso de 5G puedes hacer comentarios públicos ahí, obviamente no que cualquier persona lo va a hacer porque tienes que manejar el tema nosotros por ejemplo si sí lo hacemos, ¿no? Eric está acá, pero vamos a hacer unos comentarios públicos. Lunes es la fecha límite, así que... No, pero ya, ya más o menos sabemos qué es lo que queremos decir, es justamente eso. Porque parte de lo que tenemos que entender es que en el tema de espectro es que también quieren agarrar espectro de servicios que ya existen, como satélite, que da servicio a zonas rurales. Y cuando lo quitan de servicios satélites y lo ponen en 5G, esos lugares rurales jamás nunca van a tener una red 5G ahí. Porque no ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué no va a haber. Sí. Entonces, esos son los tipos de cosas en donde sí hay modos de participación ciudadana. Pero yo creo que la estrategia mayor es tratar, de, como dije, sumar, ir más allá y afuera de la misma tecnología. Cuando estas conversaciones se encierran dentro de los círculos de nosotros que manejamos estos temas, y influimos solamente en la UIT o solamente en el IFETEL o solamente en la SCT, no estamos viendo el problema en su máxima expresión. Como ya bien dije, en México no hay, faltan normas muy básicas sobre irradiación, faltan todo eso lo que dijimos de dispositivos, y eso se puede ver desde otros lados. Y lo que, lo que estamos viendo, que es preocupante en mi opinión, por ejemplo en Europa, a la mano que están ya, o sea, no es que los gobiernos no saben que eso va a pasar, ellos leen los mismos reportes del, de la Unión de Trabajo, en que, pues, oh, mi país, la mitad de los trabajos se van. Entonces, están empezando ya a decir va a haber eh, ingreso básico universal. Eso es la respuesta de la política pública. podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con eso, pero están diciendo, ok, básicamente, por sí solo la economía va a estar generando tanto dinero automáticamente. Y ya no va a haber trabajo, entonces pues tenemos que dar dinero a la gente para que sobrevive. A eso llegamos. Entonces, eh, obviamente es mejor que te den algo, si te van a quitar tu trabajo que no te den nada. Pero yo creo que lo que tenemos que tratar de abordar es cómo vamos a resistir y cómo, qué son las cosas que vamos a proponer para que no llegamos a eso. En que todavía los humanos tengamos un rol en esta sociedad importante. ¿no? haciendo las cosas que nos dan gusto y relacionándonos de las maneras que, que más nos hacen felices y últimamente yo creo que también hay una fuerte conexión posible con el cambio climático que yo siento es como es el otro tema eh, apocalíptico ¿no? de nuestros tiempos ¿no? puede ser este es uno y el otro es el cambio climático que frente a eso tenemos que aprender y tenemos que adaptarnos a una situación cambiante ¿no? Eh, ¿Y cómo esas tecnologías nos van a apoyar en, en, ese, en eso y cómo no? Y entender bien. Entonces, cuando hablamos todavía de hiperconectividad y consumo y de que vamos a empezar a crear cada vez más basura electrónica, o sea, eso es una parte donde tenemos que decir, no, eh, ojo, no. Tenemos que, porque por ejemplo, todos estos que trabajan en 4G no van a funcionar en 5G. Pues eso es miles y millones de dispositivos a la basura. Entonces, tenemos que ver ahí, a ver, pues, no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, yo siento que tenemos que encontrar los vínculos entre este movimiento crítico de la tecnología, por, si podemos llamarlo movimiento, el movimiento de consumidores, el movimiento de la gente preocupada por su salud y que simplemente quieren decir, oye, me preocupo que van a estar así... Eh, convirtiendo las escuelas en microondas porque van a estar rodeados de tantos transmisores que van a terminar como podios rospizados nuestros niños no, pues no, o sea ¿cómo vinculamos con esta gente? ¿cómo nos vinculamos con gente del sector laboral? Eh, justamente en el tema del cambio climático yo me quedé pensar bueno fui descargando cosas, yo creo que el tema climático me está ya cabrón y será mucho más cabrón porque nada más caminar por la casa está captando la voz, entonces la posibilidad de replicar toda la esencia tuya, hasta tu olor para poder tener acceso a tus espacios se va a ampliar de manera tremenda y, eh, pero me quedé pensando en el tema de la electricidad ahorita la capacidad para manejar todos esos datos todos esos inmensos granjas este, de servidores son los consumidores principales de electricidad ahora en el mundo y también cómo se van desde dónde, o sea, no será en un límite un tope hay un tope, no podemos generar tanto de electricidad en muchísimos países desde dónde viene con qué impacto y pensando en infraestructura, en prácticas acerca de qué pasó cuando el huracán pegó a Puerto Rico eh, se pierde toda la infraestructura entonces si cada poste de cada ciudad de repente se queda eliminado los que recuperaron más rápido eran personas, comunidades que tenían redes mesh, que tenían propias maneras, algo de interconexión independiente y autónoma de la red en sí porque estaban buscando opciones locales y ellos rápido pudieron establecer algo de la comunicación mucho más rápido que los este, servicios amplios estamos hablando de una mega <ríe> um, concentración de un solo provisión pero ¿qué implicaría en esto? o sea, el cambio climático sí pues además el tope que va a poner fin a todo esto y donde tenemos que preguntarnos no es quién, ¿cuánto vas a tener que pagar para tener esta maravillosa conectividad? ¿quiénes van a tener prioridad de esta red o el tema de la neutralidad de las redes es irrelevante porque pues es tan rápido que todos cabemos incluyendo el perfil este, o oh, eh, oh, oh, tu, tu caja de leche <risa> pero, pero realmente hay un tope Planetaria con la producción, por ejemplo, de la, o sea, no da basura, nada más la electricidad, la, la capacidad de contener y transmitir tanto dato ¿Dónde va? ¿Quién lo controla? ¿Y, y, y quién lo financia? Es donde me queda, o sea, no lo puedo imaginar si de por sí ahorita no hay suficiente. No, no, no sé, se me y Muy buen punto. ¿Qué eh... quieres, contamos, podría ver dejado de levantarla. Sí, eh, tenemos todavía 10 minutos, entonces, que sean en breves, acá atrás también. En eh. salud pues la, la de las estrategias, porque se tienen que estar tantas, de tantos ¿no? ciudadanos, consumidores, eh, reguladores, eh, gobiernos, que de verdad están muy sólices, eh, y les va a estar atado más política al poder electores, eh, tenemos una corresponsabilidad ¿no? de no consumir y darles y a todo. Pero y la otra ausente en México es una política verdadera efectiva de privacidad como la directiva europea, que sí, hay un antes y un después de esa directiva europea. Eh, aquí el encargado de todo eso, el que nos va a garantizar nuestra privacidad... acceso a la información pública, o sea, con la transparencia, tendría que juntar otro ejército 10 veces más grande para la sección datos personales, pero si no Tienen ni el personal ni los recursos, ni le importa, le importa la parte de la transparencia que es como el opuesto. ¿no? Así que creo que hay estrategias transversales ¿no? de salud en el trabajo, en todo. Y desde todas las trincheras vamos a tener que eh, pues hacer... Eh, una, Estados Unidos. Además, una, última cosa. En México, no, no quiero generalizar, en el mundo analógico tampoco estábamos muy bien, y eso entonces hace se reto más nada. Porque no me que la regulación y el servicio de los taxistas actuales aseguraban nuestra seguridad, nuestra eficiencia, este, hay corrupción, no tienen la licencia del taxi, pura corrupción, tampoco ellos quizá tengan buenas condiciones entonces cuando el mundo analógico era pésimo eh, y el mundo digital apunta a, a todavía peor porque no hay un estado de derecho este, eso para México es, es la, la tragedia porque si siquiera como en Inglaterra reyes, bueno, los, los taxistas ingleses estudian estudian cuatro años antes de ser taxistas tienen que saberse de memoria eso cuesta, por eso te cuesta un taxi 10 kilómetros pues como 3 mil pesos, pero bueno, hay una calidad, ¿no? hay un valor importantísimo de los de estos taxistas, de este, coches negros, pero aquí no, este, hay unos muy buenos simpáticos, eficientes y otros eh, los resortes están salidos. Y entonces, qué, qué terrible que no funcione ni la regulación anal, analógica ni la, ni la digital. Gracias. Está bien, acá atrás, ella quería participar. De sí, quería, sí, aquí, para... ¿sí? sí, perfecto. Dale. Porque, porque quiero continuar con lo que está diciendo. Que precisamente, no todos más, sino una pequeña experiencia. Como músico, que me encanta la música, porque para la música Hoy en día usted puede hacer una fusión musical de un con, con la científica de un Entonces, a mí me tocó, porque lo quise hacer, me dio el gusto de hacerlo, con una serie de músicos que hacen música para las películas y lo que hicieron la película de. una película de Islandia con una música brasileña. ¿Sí? Entonces, yo le compré partituras de esa, de esa película que pues que no se utilizaba. ¿sí? Entonces, eh, ellos están en Europa cumplimos con todos los requerimientos de la licencia, con la cuestión del derecho de la autor, en sus temas. Pero resulta que aquí en México no, los marco jurídico dice otra cosa, que se llama registro de tecnología. Pero, pero, pues si yo tengo una licencia mundial. Entonces lo mismo no sucede con la cuestión de, de, de la tecnología. Ley federal de normatividad y Tecnología y en el que artículo segundo establece que todos los procesos equipos, materiales absolutamente todo tiene que cumplir con una norma oficial y para cumplir con una norma oficial tienes que cumplir con una serie de pruebas de laboratorio ¿no? para que el producto, el proceso o lo que vayas a cumplir lo que vayas a acreditar demuestre que no le va a hacer daño a la gente. Ese es el objetivo de esa ley. Entonces, trasciende el marco jurídico del sea, toda esta regulación que estamos platicando aquí. El problema es regularnos, el problema es normarnos. En Europa van muy adelantados. Ellos están ya ahorita en pláticas y en, en, en foros en los que están tratando de ver lo que es una ley de tecnología comunicaciones donde nosotros estamos viendo pasar algo acabamos que vamos a la película pero somos oídos no más estamos viendo y bueno pues tenemos un idioma chino que nadie entendemos y por eso es que no nos y esa regulación tiene que ver con todos con las comunidades indígenas y esto no lo entienden o sí, lo entenderán ellos sí eh, eh, pero los, las consecuencias para donde vamos es de donde yo creo que es decir, si no le metemos tiempo para estudiarlo, difícilmente la demás se sea cuenta. Sí, entonces yo propongo que una de las cuestiones que se tomen aquí sea en que los resultados de, esta, de este bonito foro, de, este, de este trabajo que se está haciendo, se presenten como una conclusión buscando la regulación. Gracias. Ay, claro. pues, gracias. Eh, y te recuerdo algunas eh, dudas. De la industria móvil es de las que tienen mayor lobby. ¿no? ¿Mayor Entonces, qué? Lobby, uh -huh. cabideo. Ah, lobby, pero, lobby, sí. Uh -huh. nosotros, mientras nosotros estamos aquí, ellos ya están preparando la reunión que comentamos de la conferencia, mundial de la comunicación, por ejemplo. Entonces, ellos han hecho un trabajo muy fuerte intenso de muchos décadas atrás instituciones internacionales, etcétera Recuerdo, por ejemplo, que el tema eh, de, de mediciones de conectividad celular, eh, una norma, por cierto, de solución técnica que está pendiente, según recuerdo de JFT, que es la de la elección de Y recuerdo que la industria móvil siempre defendió que eh, no es necesario, no sé. había vivido muchas pruebas a la telefonía móvil, este, como ninguna otra tecnología en el mundo. Y es una norma que sigue pendiente, ¿no? Inclusive hubo en su momento manifestaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a las causas en el cuerpo humano, en la salud humana. Y pensando ahora en este tema del gran camino que existe y que es una disposición que sigue dormida, si sí hay estudios, si no hay estudios, si tiene que hacer algo más para medir las potencias en los equipos, etc. Un tema de salud física, sí, pero a mí me interesó mucho y con lo que comentaste del tema de sobredosis de conectividad ¿no? porque la salud no solamente es salud física, también es salud mental ¿no? entonces al respecto creo que es una aportación muy interesante la que hiciste hoy de, de esta sobredosis de conectividad solamente es que comentar, gracias. gracias sí, pues obviamente eh, está esta parte ya ya estamos eh, ese tema de salud y, y de dónde están, va a haber un taller ahorita justo sobre está eso. Que no está encendido, pero no, ya, ya no hace nada. está, sí. Bueno, quiero hacer un último comentario respecto a que, Más que regular, obviamente es súper importante, yo creo que trata la parte de la educación. Porque si no hay gente que, que, que pida, exija a los gobiernos y a las organizaciones ese, ese tipo de regulaciones, es porque no lo conocen, la mayoría es... Yo creo que el tema de la tecnología es un tema que completa a todos. Eh, Díganme que no es de verdad directo a las redes sociales y no es una cuestión de que nosotros a veces queramos, es una cuestión ya incluso estudiada en el mundo de los clientes. No podemos tener ese lugar sin, sin, sin, sin agarrarlo, ya es una cuestión de que así están hechas. Entonces, si no hay una legislación respecto a la privacidad de los instructores, a cómo está estructurada la tecnología, y ya no solamente es una cuestión social, sino que es más incluso a los seres humanos respecto a esta nueva estructura tecnológica, que nos gusta o no viene, nos gusta o no, cada vez nos van a meter más de la tecnología a las nuevas generaciones y a nosotros mismos, ¿no? ya incluso hasta las personas mayores, no pueden estar sin un celular. Entonces, eh, como esta parte de cómo se nos define el ser humano a partir de la tecnología, yo creo que más que la educación es algo que se debe poner a debate en producción. Ya no solamente en la universidad, todo el mundo debería ser conscientes pues, si de cómo está afectando esto, pues ya es una cuestión de, de ser humano, ¿no? puede ser ya filosófica, incluso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros nos vamos a redefinir y cambiar nuestros propios parámetros? Sí, precisamente por, ¿Por eso es esta jornada, y sí, totalmente de acuerdo, yo creo que. Es difícil regular algo que no entendemos todavía. Y yo creo que es lo que pasa con el gobierno y lo que pasa con nosotros como ciudadanos de no saber ni siquiera qué tenemos que estar exigiendo porque todavía estamos familiarizándonos con... con o sea, son cambios que están, son muy rápidos. Son muy rápidos y todavía no necesariamente sabemos hacia dónde tenemos que estar moviendo. Sí, un poco pero al que implica una responsabilidad, una autorresponsabilidad. Entonces, la educación es muy importante, ¿no? Porque si te ponen la duda en este nivel, ¿no? Es tu voluntad, es tu decisión, y hace unas decías, a dados los métricos y demás, ¿qué tan consciente, qué tanto tú dices que sí, acepto, ¿no? Y qué tan consciente es ese, ese ejercicio. Entonces, si no nos vamos asumir sí. esa sí, responsabilidad propia no funciona el esquema o sea, está haciendo ese estudio holístico no completo desde el punto de vista antropológico psicológico filosófico eso de manera urgente creo que eso está faltando y eso implica hacer un trabajo adicional pero que también nos involucra porque eso es de eso también se conoce sí el asunto hoy es también que tal opcional va a seguir siendo, eh, ahora que estuvimos en el, en el taxi para acá estaba hablando con mi hija acordándonos de una anécdota del otro día de que estaba ahí con el banco, tenía que hacer algo en el banco por teléfono y básicamente lo que, lo que me decía el, la cosa virtual del banco era si grabas tu voz todos los trámites van a ser más fáciles, ¿no? Sí, literal, así. O sea, grabando tu voz ya es tu identificación y vas a acceder así en un milisegundo a todos tus trámites. Y yo, como no quiero grabar mi voz, entonces yo estaba ahí así peleando con el teléfono, así como no hacía lo que yo quería. Y mi hija me dice, papá, ¿no quieres experto en teléfonos? ¿No? Y, y el tema ahí era que, que no quería grabar mi voz. Entonces estaba ahí peleando con un sistema que ya a fuerza... Y dicen, si no lo vas a hacer, va, va a seguir existiendo esta opción, pero va a ser tan de hueva que vas a terminar grabando tu voz. ¿Ah? O sea, vas a tener que grabar tu, tu voz, porque si no vas a estar una hora, hora esperando que te resuelvan una cosa muy sencilla. Entonces, eso es donde vamos. Entonces, no debemos, y eso es una lección que tenemos que aprender mucho de generaciones anteriores tecnológicos, no tenemos que dejar que la misma tecnología sea... La regulación de sí misma que nos imponen estas cosas como decisiones técnicas cuando en el fondo son decisiones sociales. Pues me gustaría dejarlo ahí porque ya salgo todo el tiempo y obviamente nuestro anfitrión puede decir lo que quiere. Bueno, a veces recordar estos servicios que te ofrecen un mes de prueba gratis, pero luego no, que hace es tan complicado que eso no, me acabas enganchado. Un poco así pierde el poder de decisión. Pero bueno, lo que es que me sumo a la inquietud de Emilia. Tenemos que reconociendo los diferentes frentes de lucha, las diferentes estrategias de resistencia, eh, desde lo ambiental, lo laboral, lo legal, ¿no? este, porque digamos, viene tan fuerte el, el 5G que digamos, no solamente se nos vende como un servicio, sino como una ideología de vida, como ¿no? un estilo, como una forma de la que nos sumamos o quedamos completamente fuera de, de la jugada. Entonces entiendo y celebro esta charla, este retos es como el de, de hoy, como de campaña de vacunación okay. en donde no podemos erradicar la enfermedad pero podemos hacerlo más fuerte como individuo, como comunidad y empezar justamente a distinguir estos frentes de lucha y de resistencia Entonces, creo que por ahí va la cosa okay, Qué bueno, Sí. y pues agradecemos mucho la, la invitación y la posibilidad de estar aquí eh, ahora vamos a pasar a otro momento de, de este evento eh, agradezco su atención sus ganas de participar ahora pues lo que decidimos hacer en, en la planeación del día era ahora tener unos talleres para que realmente pudiéramos participar más todavía porque sentimos que eh, este tipo de conocimiento estos tipos de reflexiones pues se hace mejor interactuando participando siendo cada vez más partícipes y generando este pues conciencia crítica entonces ahora tenemos dos fabulosas talleristas si quieren pasar aquí, eh, Carlos puede hacer la introducción. ¿no? Sí, pasa? un poco nada más para que este nada más para que para presentarlas y pues cada una nos cuente un poco un poco de qué van los talleres y yo nada más comentar que de que la vigilancia se va a hacer acá arriba y que nos tienen rodeadas, de las los redes celulares. Quieren presentarse ustedes mismas y, y de va se van a hacer de nuevo en la tarde. Para sí, sí, sí. O sea, ah, no si es, bueno, es que tienes que decidir sí. en uno o en el otro, vas a poder participar en los dos. Hola, ¿qué Buen día. Pues la idea de nos tienen rodeados es que nos tienen noviados. Eh, pues básicamente, aunque estamos ya planeando la 5G, lo que existe actualmente es la 4G y la 4G no es tan su estructura para nosotros. Entonces tenemos un serio problema porque no hay regulaciones ambientales y porque bajo bueno, las legislaciones actuales de infraestructura al ser un tema crítico para la seguridad nacional nos está regalando. Entonces voy idea sería un poco contarles esta historia de cómo va este asunto de tratar de buscar infraestructura y después hacer un breve ejercicio de mapeo por aquí por la colonia para ver qué podríamos cambiar la infraestructura en cuatro. Muchas Hola, buen día. pero eh, bueno, la idea justamente del, del otro taller que tiene que ver con género y vigilancia es en realidad abordar como los impactos psicosociales que esto eh, implica en nuestras vidas. O sea, entender que esto que es tan sutil que estamos hablando, cómo estamos siendo obligados, o sea, lo que contaba Peter de que ya no hay una opción, eh, la opción es o grabas tu voz o entonces empiezas una peregrinación de dos horas en el teléfono con una grabadora, ¿no? ¿No? Eh, que vas a llegar a, un, a una tienda y no vas a tener opción de un, de un, de un refrigerador sin chip, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco entender qué tan violento es esto, es violencia, no es violencia, cómo va a reconfigurar nuestra vida a nivel personal, a, a nivel familiar, a nivel de las organizaciones sociales, a nivel de la sociedad y los espacios públicos, entender los impactos psicosociales, eh, nos parece que es importante también abordarlo no solo desde lo tecnológico, ¿no? como un tema de protección. Pues, gracias. Muchas gracias. Entonces podrán tomar los dos, ahorita uno y después el otro, ustedes vayan decidiendo. Eh, nada más necesitamos unos 15 minutos para preparar los dos salones y tenemos un poco de café, de fruta, panecitos, etcétera, para que podamos estar ahí 12 y media. Gracias.